Está bien, <risa> miren señores, ya en Inglaterra ha sucedido, en Japón, oigan esto lo que se va a crear, el Ministerio de la Soledad. Ustedes saben por qué y de qué se va a encargar ese ministerio, que existe en Inglaterra, en Japón, y hay algunas personas que están planteando que en Estados Unidos... El actual presidente Joe Biden cree un ministerio, una secretaría de la soledad. Es que en esos países, increíblemente, y esta ventaja le llevamos nosotros los caribeños, y esto siendo un pueblo pobre, la cantidad de suicidio y de locura que ha creado el COVID en. Los efectos de esta pandemia Han multiplicado por varios Las muertes Y el estado de angustia De tristeza De depresión Japón es una sociedad, una sociedad Hay que decirlo Que la gente a suicidarse mucho Y muchos de esos países europeos Riquísimos Dicen que Muchas tesis se levantan Dicen que Viven tan bien y tienen sus problemas tan resueltos que llegan en un momento dado y se aburren. Y al aburrirse, eso les crea una especie de depresión, qué sé yo. Y por ejemplo, son países nórdicos que viven bien y que el frío. Dura prácticamente todo el año. Esa gente no tú, Cuando esa gente viene acá, que ven este sol, tan, este, este clima tan bonil, soleado, no se quieren ir. Porque ellos en frío y tienen que vivir trancado bebiendo. Y, y, y trancado porque es un frío terrible. Entonces, en esto la pandemia ha venido a ponerle la tapa al pomo porque... En esos países hay una gran preocupación. Yo una vez dije aquí que en el mundo entero se iban a necesitar muchos terapeutas, psicólogos, psiquiatras, porque esa enfermedad con el confinamiento, con el confinamiento, una gente encerrado eh, tanto tiempo, eh, el temor que eso crea. La angustia de que tú pediste un familiar querido Hasta varios O varios familiares Entonces eso no es fácil Buenas tardes Omar oh, oh, oh, sí, sí, sí. eh, eh, ¿Para qué la, eh, se oye bien? Ah, pues está bien, si se oye bien A donde se oye bien, no me llamen Que ya sabemos que se oye bien, ¿oyeron? Para ganar tiempo y poder eh, eh, Ganar tiempo, donde se escuche bien Tenemos sí. bien y donde se escuche más cámbienlo y vuelve y póngalo. Donde se escuche más cámbienlo y vuelve y póngalo. Entonces, ¿qué resulta? Si no te escuchan, no te escucharon eso tampoco. <ríe> ¿Qué resulta? Que, oigan eso, el Ministerio de la Soledad. Esto hay que prestarle atención porque, aunque nosotros, por la sangre caribeña y este clima tan agradable, pero... Aquí hay mucha familia y muchas personas, como ha sucedido en esos países, que han perdido su trabajo, que han perdido familiares del COVID. Mira Henry Lai, una de las glorias del canto, murió del COVID ahora, antes de ayer. Henry Lai, que eh, eh, cantante lírico y, y, y, y, y un tenor, o sea, un tipo con una voz estupenda, que había desaparecido de, del firmamento porque esos cantantes aquí. No son valorados, la mayoría de la gente Lo que les gusta es estas cosas que está de moda Y bueno, qué sé yo, basura eh, Pero una gloria del canto dominicano y murió del COVID Entonces, este Tú te imaginas que El COVID, aparte de las enfermedades, de los confinamientos Y de la pérdida de familiares y amigos queridos Porque mira, Jorge Luis, Men y los amigos televidentes yo conozco muchas personas bien conocidas, cercanas, cercana, que uno quería y adoraba mucho, que se lo llevó el COVID. Pero entonces aquí viene lo siguiente. Aquí viene... Y hay sitios más que tú vas y preguntas pues fulano y ahí es que te enteras. Ahí es que uno se entera, claro. Eh, eh, mira, eh, debo decirle que también eh, la situación económica, cuando una persona... Eh, eh, eh, Pierde su empleo y no tiene esperanza. Mira, Toma, claro, no. hay que ponerse en los pantalones de una gente así. Que usted tiene una familia que mantener. Y de repente usted lo pierde todo. Y mire, eso, eso, eso, eso, eso Yo te voy a decir lo siguiente: mira, Sonia María, la madre de nuestro amigo Dieguito, que fue asesinado hace varios días, es una mujer súper fuerte. Tú sabes lo que es esa mujer. En dos meses, señores, perdió el esposo que murió de COVID, Diego Alcalá María, uno de los mejores agrimensores de toda esta región. A los dos o tres días perdió la madre y hace unos cuatro días pierde este, este su, su, su hijo. O este, sea, que es una cosa. Entonces, ya tú sabes cómo está la situación, que en Estados Unidos están pidiendo que igual que en Japón, porque la, la, los casos en Estados Unidos son tan grandes en términos de, de, de depresión, de desesperación, de desesperanza. Ellos le dicen desesperanza, que la gente llega a un momento que pierde la esperanza, eh, no le encuentra razón a la vida. Entonces ese ministerio se va a encargar de eso. Y ellos van a hacer una especie de censo. Mira, eh, eh, eso me conmovió a mí cuando yo leí eso. Eso, bueno, señores, hoy se produjo un debate. Ángel tiene la cuestión, eh, oh, oh, eh, en el Senado se produjo un debate entre Farideh Raful, senadora del Distrito Nacional del PRM,